una reunión de trabajo con, con la Secretaria de Comercio Interior, con Paula Español, con la que venimos trabajando desde que comenzó la gestión del presidente Fernández, cuidando el bolsillo de las argentinas y los argentinos, de nuestros vecinos, con todos los programas de precios máximos y, y control de precios fundamentalmente. ¿no? Esta reunión de trabajo sirve para poder poner en marcha la semana que viene operativos que, que estamos disponiendo y fundamentalmente para contarle... ...todo lo que está pasando con el trabajo que, que, que hace el municipio... ...de la dirección de fiscalización y control, ¿no? En el medio de esta pandemia, esta situación complicada... ...también tenemos la obligación de, de, de controlar y fundamentalmente... ...como decimos siempre, cuidar el bolsillo de, de nuestras vecinas... ...y nuestros vecinos, ¿no? Y, y así lo venimos haciendo, Paula está constantemente... ...al lado de los intendentes, recorriendo el Conurbano... ...con todo el área de, de inspectores de la, de la Secretaría de Comercio Interior... ...así que, bueno, trabajando en el territorio y haciendo lo que hay que hacer es que los vecinos y las vecinas estén tranquilos. Estamos muy contentos con, con todo el trabajo que se está llevando adelante. Eh, lo cierto y lo importante es remarcar que tanto con, acá con y con Zabalete y con el municipio de Urlimán como tantos otros municipios, esto lo que nos está ayudando es a fortalecer un trabajo que ya veníamos haciendo desde el inicio de la gestión. De hecho, eh, los territorios tienen el termómetro y la capilaridad necesaria para poder fortalecer este control de precios máximos. Nosotros lo que le estamos insistiendo es que tenemos que encontrar el trabajo en toda la cadena, ver qué sucede en los comercios, qué sucede con los mayoristas, qué sucede en las grandes cadenas de supermercados y en todos los proveedores. Y este trabajo integral y conjunto eh, tiene, se ve fortalecido, que ya veníamos teniendo, insisto, pero se ve fortalecido con el decreto del presidente, entonces ese es el trabajo que venimos a, a constatar, a fortalecer y a encontrar cuáles son las inquietudes en los municipios y hoy particularmente acá en Urlingam.